Hola gente de YouTube, ¿cómo le van? Espero que estén muy bien. Mire, para este tutorial eh, voy a mostrar 5 creepypates más poderosos de, de la historia. Pero antes de empezar, me gustaría que se suscribieran a mi canal y, y que me siguieran en mis redes sociales como Instagram o Twitter. Pero sin más, yo quiero que otra cosa, ya que la palabra crepipates proviene de, de uh, proviene de la palabra crepi que significa pelunante y pata proviene de la palabra copipate, que significa copiar y pegar, es lo que hay el nombre de crepipata. Bueno, sin más, comencemos. Número 1. Jeff de Kire, O Jeff de Skiles, mejor dicho. Es uno de los personajes más poderoso, Pero también es uno de los personajes más peligrosos. Ya que se cuenta de que antes de convertirse a un asesino en serie era una persona normal que sufría de bullying pero que, que a medida que fue pasando el tiempo sufrió un breve accidente uh, y, y llevó una consecuencia no solo para su vida sino que también tuvo una consecuencia en su piel a casa de estar la siguiente a casa del bullying entonces básicamente el sobrevivió en de eso pero a casa de eso también sufrió sufrieron en pie totalmente pálida blanca con una solita ahí costada Hay el es, es nombre de Jeff de pero no ese no es el caso también él tiene un tratón muy grave, aunque no me acuerdo cómo se llama ese tratón, ¿no? pero él sufre eso a causa de, de los matados que sufría con su compañero. Entonces él se va matando a las personas de manera azar, O sea, no se sabe con quién va a matar, pero él, él normalmente mata con con armas blancas así como cuchillo normalmente pero eh, sus habilidades son eh, que se llama velocidad que es bastante rápido ¿sí? eh, también es súper resistente que es otro caso y, y también es muy fuerte Ah, y otra cosa que casi se me olvida es que también tiene cortados los, los párpados. Porque como cuenta la historia, él se cortó no solo la boca en forma de sonrisa, sino que también se cortó los párpados para verse perturbador, como decirlo, por, por decirlo así pero, simplemente está en el último punto porque, por lo general, él no tiene poder, ¿entiendes? es solo un, un humano común y corriente pero que ha sufrido un trágico accidente con un trastorno y además, él también puede sufrir daños pero también necesita si está de, de, la única debilidad que es la más importante ahí y es que si tú le echas lonción, o algo que le irrite en los ojos, que esa es la única debilidad ya que ahí, te dará más tiempo para correr, entiende bueno, sin más comencemos con el otro top. Número 4, eh, el Yellow Jack. bueno a, para empezar, esta, el GLJ es otro personaje de, en el mundo del horror que, que significa ya sin ojo. porque como decirlo? Mire, ya. Eh, voy a hacer un breve resumen acerca de, de ese personaje. Ya que el J. Es un personaje de los de Horror que también ha sufrido un. Um, bueno, no ha sufrido un accidente. Más bien en la muerte muerto a causa de una guerra que tuvo con otros países. Pero antes de hacerlo, antes, antes era un, un pelado normal, como cualquier persona. Pero no ha sufrido nada ni nada de eso, pero lo que trato de decir, es que en, en, en una época que no me acuerdo cuál es, eh, que mucho antes de que existían los, la tecnología tal como los robots y todo eso, eso fue en, en una guerra mundial que hubo, por decirlo así, pero que Jack quiso participar en esa guerra para proteger a su país pero hubo un problema y es que uno de sus soldados eh, estaba disparando en un campamento bueno básicamente él se consiguió un amigo por decirlo así luego de eso eh, cuando estaban celebrando ahí eh, uno uno de los soldados enemigos estaba atacando y, y a caso de eso hicieron que la madre tanto a Jack como a su amigo pero no solo eso también ese mismo soldado le disparó justamente en los ojos ahí es el nombre de Jelle Jack porque literalmente él no tiene ojos ni nada pero, ¿por qué se llama ya? ya? Espera eh, un momento, allá voy, déjame explicarle por qué se llama así. Porque ahí, cu cuando quiso saber de lo que pasaba, se enteró de que su amigo, o sea, en el hospital, en el campamento donde él estaba recibiendo, eh, eh, el que estaba recibiendo allá en la enfermería, se enteró de que su amigo estaba muerto, pero como él no podía ayudar porque le dieron los ojos, entonces él se mordió como una forma de llanto. Pero no solo eso, sino que también, a causa de eso también murió en la guerra. Pero hay otros que, que teorizan de que él trae un cuchillo, y eh, y a causa de eso él comía riñones pero tranquilo que también otra cosa que, que deberían saber es que el Jerry solo consume pero otro dato que casi se me olvida es que es que también lleva una máscara que tenía antes de morir pero después cuando murió eh, su, su máquina, bueno, su alpito, mejor dicho, quedó totalmente negro con una máscara azul oscuro, pero con la lágrima ahí en el, dentro de fuera de esa marca. Porque la verdad, es, la verdad es, es, es bastante peligroso. Pero no solo eso. También les voy a decir cuáles son sus características, habilidades, poderes y debilidades. Sus habilidades son, traspasamos tra, los paredes, porque como es un fantasma, básicamente es obvio. Lo otro que puede desaparecer así como sin nada. También puede eh, cortarlo y... Co, al consume el, a los riñones de cada persona. Pero eh, hay ocasiones que, que no lo mata, pero sí come esos riñones. Básicamente, porque como él murió a causa de eso, básicamente él. él ahora puede ver, pero, pero sin ojo. Porque como él perdió eh, la vista, porque. Y ahora cuando ya es un fantasma, básicamente puede ver. Pero su única debilidad es ninguna. Porque nadie sabe cuál es su debilidad en eso. Pero bueno, es mejor no perder tanto el tiempo. Y seguimos con el siguiente top. Espera un momento. Antes de empezar, antes de seguir mejor me disculpa, antes de seguir con el video, me gustaría que se suscribieran a mi canal, si se la hayan olvidado. Pero también otras cosas, o sea, que sería mi opinión personal, es que si, si ayer ya se ha con, ¿qué se quiere? Eh, básicamente ganaría ayer ya, porque como es un espíritu maligno, básicamente lo vencería y lo mataría porque pues, pues obviamente la diferencia es muy obvia porque ambos tienen mucha diferencia tanto su historia de origen como sus habilidades bueno, sin más, comencemos Número 3 Tizzy Toby bueno, para esto top, eh, el nombre completo de Tizzy se llama Tobi oh, Roger, que es, pa, porque para empezar es eh, el parecer del síndrome de Toler, eh, que es un trato, no que, que tiene bueno básicamente es un trastorno que hace movimientos repetitivos o, o movimientos no deseados, que, que todo empieza en, en, desde la niñera, ¿entiendes? o sea que cuando ya crees que ya Padece de ese trastorno, pero es posible tratarlo con un psicoterapia, o sea, para que, para que no sufra ese trastorno ni nada, pero eso no es el caso. Es que resulta que el testicito es un asesino a sueldo que, que padece de ese trastorno. Y no solo eso, sino que a medida que fue pasando el tiempo, el dicho personaje tuvo su sufrimiento de alucinación. A veces alucinaba, a veces hablaba sin sentido, otras veces veía fantasmas y cosas así. Pero si me comenzamos con sus habilidades. Ah, y también de su edad mejor dicho ya que dice empezó a los 17 años o sea desde muy desde que era menor de edad pero actualmente tiene 19 años actualmente la habilidades son eh, fuerza y velocidad crítica también, uh, también usa todo tipo de Hs, eh, también, también hay otro que es, eh, también tiene una inmunidad al dolor, también tiene una fuerza elevada, velocidad crítica que ya dije, eh, también otras cosas. Ah, y también tiene un alcance de cuerpo a cuerpo a, a eso. También tiene, eh, como decirlo, eh, también tiene una inteligencia en promedio, porque, porque como sabrá, el personaje está siendo manipulado por el Enderman, que eso se lo va a traer en otro top, y entre muchas otras habilidades bueno eh, sin más ah, otra cosa que iba a decir antes de seguir con el con el top, es que me gustaría hacer un reto si, si este video llega a, a, a 10 a 10 likes subiría un, un video eh, acerca de los de los personajes más poderosos de la ciencia ficción. O sea, de, puede ser cualquiera. Pero también lo no tengo que iba a comentar. Es que este top está solamente en mi opinión personal. Si ustedes tienen otros personajes que son más poderosos. Me lo pueden comentar en mi Instagram. Así de sencillo. En mi internet me pueden comentarme cualquier cosa acerca de los personajes, cuáles son los más peligrosos, cuáles son los más fuertes, los más ágiles o los más débiles. Pero tranquilo que eso es solo mi opinión. Si ustedes tienen otro punto de vista, me lo dejan saberlo. Bueno, sin más, comencemos. Número 2. La Wii Jack, bueno, esto también es un tema eh, de la Wii que es un personaje de terror con, con poderes sobrenaturales, que va más allá de la imaginación humana, pero antes de, de pasar a las habilidades, me gustaría hacer un breve resumen acerca de su origen para que entiendan un poco. La Villa es un personaje es, que antes era feliz, que le gusta jugar con los niños y él va a bueno su cuerpo va a atender a colorido, ya que tiene varios tipos de colores y tonalidades, ya que proviene de una caja mágica que, que antes referencia sería un niño que era pobre que se encontró por casualidad y que a la bueno eso no es una que carga musical por pues decirlo así pero que Que cuando el niño eh, lo usó empezó a apareció el personaje ahí pero no se llama la. bueno básicamente se llama así pero ese no es el caso el caso que es que el él pudo pues, jugar un buen tiempo, o sea, varios días o incluso meses jugando con él. Pero un día, que no me acuerdo de qué día es, pero sí me acuerdo que fue un día eh, que su padre lo mandaron allá. Allá en el trajeron por pues, su educación y todo eso. Pero que luego eh, tuvo que ocultar su esas cajas musicales durante varios años y a causa de eso Gauri perdió sus colores su, su colores que antes tenía ahora que hoy ahora cuando regresó el muchacho básicamente lo había olvidado pero eso no es todo también hubo cierto conflicto, ya que el mismo muchacho cuando fue a, a, su, a su antigua casa eh, se le vino los recuerdos y cuando fue a su cuarto a mirar eh, sus cosas, eh, recordó las cajas, pero él no estaba solo en casa sino que él Venía con unos amigos de él. Entonces, cuando él abrió la caja musical, música, apareció la ruilla de nuevo, pero tal en blanco y negro y con una sonrisa perturbador. Pero ya no era el mismo de antes, ya que tenía un recuerdo pues por haberlo olvidado por tanto tiempo. Pero luego de eso, eh, lo asesinó no solo a él, sino también a sus amigos. Entonces, entonces básicamente, él se convirtió en uno de los creepypastas más peligrosos. Ahora, pasémonos a las habilidades que él tiene. En primer, eh, en primer lugar, eh, él puede tirar su brazo. A voluntad. Otro que, que puede controlar a los demás en contra de la voluntad de otras personas y, y también tiene una velocidad que es bastante perturbador, como dije anteriormente. Y, y también tiene una velocidad que también es sobrehumana y una resistencia muy superior. Básicamente, bueno, pero eso es todo, pero la verdad no tiene debilidades, por lo que sé, o sea, por lo que sé no, no tiene debilidades, por lo que sé, bueno, pero sin más, comencemos el siguiente top. Número 1, eh, para este último top, le no voy a hacer una opinión. Este, el, yo lo considero como el personaje más poderoso de toda la historia de los Repipatas. Estoy hablando de Zalo, un personaje muy poderoso que tiene por lo menos 7 bosques con un lenguaje muy antiguo. Ya que es capaz de corromper, no solo. A, al planeta, sino que es capaz de, de destruir todo el universo entero porque por lo general él es un demonio y, y a causa de eso pues, él se alimenta del miedo básicamente pero por lo general nadie sabe cuál es su origen de hecho es un misterio algunos dicen que, que es un ángel caído pero al otro, hay algunos que autorizan otras cosas pero, pero en realidad nadie sabe cuál es su origen, para ser sincero pero sin más, vamos a pasar con sus habilidades en primer, para empezar, él tiene el poder de la superfuerza la segunda la omnipresencia ¿qué quiere decir esto? que está presente en todos los lugares, al mismo tiempo. También posee la corrupción total de absolutamente todos los seres vivos. Mire, para que se haga una idea, es como si fuera en Colombia. Como Colombia está en el primer lugar de, de los países más corruptos del mundo. Es parecido así, sino que en este caso Salgo algo pues, es capaz de llevar esa corrupción a otro nivel, haciendo a que todos los seres vivos se maten entre sí, roben, y hagan un homicidio a cualquiera, o sea, al cara universal. También hay otra habilidad, también tiene, también Puede hacer oh, ni, inducción de la locura, o sea que puede hacer en lo que sea cualquier persona tan solo pensarlo o tan solo pronunciarlo. También es onisciente, o sea, conoce absolutamente todo, o sea, sabe de todo, o sea, tiene un conocimiento que va más allá de un de una persona ordinaria o de un prodigio, mejor dicho También, eh, él puede alterar la realidad cuando él se le dé la gana o sea, si él quiere cambiar la realidad él tan solo pensarlo él puede hacerlo él lo hace sin pensarlo porque él puede hacer así de siempre bueno, eh, con esto, eh, bueno con esto ya termino el tour pero también antes de que se acabe, me gustaría que ustedes se suscribieran a mi canal, si se les hayan olvidado, también activa la campanita para que llegue mi video, y comenta qué les ha parecido, y también quiero que me, me gustaría, me, hay okay, que me en, en mis redes sociales. Encima, en, nos vemos hasta la próxima.